Bienvenidos, pues en esta ocasión vamos a hacer un recuento del evento del YCS de equipos y pues para empezar pues nos tuvimos que trasladar desde muy temprano eh, aquí estamos viendo las imágenes del pintoresco Estado de México vamos a llegar del lado de la Central del Norte entonces esto es lo que se le conoce como eh, pues bueno la México Pachuca ya estamos viendo por ejemplo la entrada a lo que es eh, Indios Verdes, Insurgentes Insurgentes el paradero, famosísimo paradero de Indios Verdes eh, nosotros nos fuimos en, en autobús Gracias. Llegamos rápido de, del autobús Tomamos un, un taxi hacia el World Trade Center Y también cabe destacar que pues yo no llegué a lo que es el preregistro, Que este se hizo el día viernes Entonces no, no me di esa oportunidad, no pude llegar Llegué hasta el sábado y pues ya no me tocó monedita Listo, pues ya estamos aquí Vamos a ver qué onda, dónde es el evento Vamos a buscar a las carpetas a ver qué onda. Y pues este es el momento en el que vamos llegando. Como pueden ver, pues hay, hay algunos youtubers bastante relevantes, si es que los pueden identificar. Y pues aquí vamos entrando a lo que es el lobby y pues bueno, ya podemos ver que está lleno de carpeteros desde temprano. Pues mucha gente consiguiendo las cartas para el evento, tratar de mover su cartón. Y pues nosotros también estuvimos carpetando bastante, la verdad es que se consiguen cosas muy buenas. Se encuentran muy buenos precios y pues también se, puede, se pueden llegar a, a mover algunas cartas pues que, que en la ciudad pues son algo difíciles de mover listo pues parece que ya empezó una de las rondas yo honestamente solo vengo a los side events o los eventos públicos pero parece que ya empezó la primera ronda entonces vamos a, a ver qué barajas se llevan este torneo Listo, pues ya es la tercera ronda, ya muchos eh, se bajaron del barco, como pueden ver ya son muy pocos y ya muchos están buscando los eventos públicos, entonces justo nos están llamando, así es que vamos a entrar al Winamat 2 a ver qué tal nos va. Estamos viendo aquí los premios que nos dan por los tickets, la verdad es que son bastantes max y estos son tickets por participar en eventos, acabamos de participar en el evento de Winamat, nos fue mal la verdad, nos deshicieron nos, eh, los vistos. Pero bueno, al menos nos dieron un ticket de participación. Y pues bueno, a ver si podemos contar los ocho. Para pues ya poder escoger de varios mats. Pero pues nada más para que se den, se den cuenta. Y pues bueno, estos ya son los, los premios grandes que hay. Creo que ya van en la ronda 5, No estoy muy seguro. Pero bueno, de los dos eventos que participamos no nos fue muy bien. El primero pues lo perdimos. Jugamos con Sky Strikers por un mat y el segundo fue un rival de Warlords y nos tocó una baraja medio extraña, la verdad yo nunca lo había jugado y pues bueno, ya nada nos falta participar en Master Duel a ver si tenemos un poquito más de suerte bueno, pues ya vamos llegando al día 2 eh, ayer ya en la noche terminamos un evento de Master Duel quedamos en segundo lugar y nos llevamos ahí unos tickets y por lo que veo ya tenemos aquí el el, los tickets suficientes por ahí nos regalaron uno para ganar lo que es un mat entonces a ver tal vez hoy lo compramos de todas maneras vamos a seguir participando parece que todavía no abren pero pues bueno vamos a ver qué, qué tenemos listo pues se acaba de iniciar el segundo día apenas se están dejando pasar y pues tráiganse sus cubrebocas porque están siendo muy estrictos con eso. Bueno, pues aquí hay una F por la organización. Eh, ahorita nos regresaron por... no nos aceptaron los pagos porque no sabían si tenían premios o no. Entonces, pues, como cómo hacen un evento y no saben cuántos eventos van a correr? ¿Cómo? Eh, ¿Qué premios van a dar? Pues, pues mal, ¿no? De hecho, eh, también allá está el mat de Master Duel, eh, pero ahí está, ahí está el premio y no están corriendo el evento, entonces ahí está muy, muy raro, ¿no? Estos son pues, los premios que nos obtuvimos. Con los tickets los cambiamos por este mat doble, que pues, sí es del Master Rule anterior, pero pues aún así está bastante bien, es doble. Y aparte lo que me gustó es que tiene aquí eh, las fases, ¿no? Para irlas marcando. Listo, y pues vamos a eh, bueno. hacer la apertura de los sobres, a ver qué tal. a ver, y nos está bueno, una Ultra, muy bien y pues vamos a ver qué más, estos son los sobres de descripción otro Rescue Base Jugadores de Winamas número 48. Jugadores de Winamas número 48. ¿Cómo puede el juez que le va a la mano? Renaud. Winamas uh -huh. número 48. está por comenzar. Jugadores de Winamas número 48. ¿Acercarse al juez que le va a la mano? Y uno por uno. Muy bien. Y... ¡Wow! ¡Perfecto! Una Collector's Rare uno por uno. Muy bien, pues creo que esto, esto nos ayuda mucho a, a mejorar la experiencia que tuvimos con los eventos públicos. Y pues... Bueno. Muy, muy, bien, mal, muy bien, muy bien. bien, una, bien una, una carta, carta muy buena. buena mal, 40, y pues bueno... Creo que nos fue bastante bien en estos sobres Y pues bueno Ya simplemente vamos a jugar el evento de caridad Y pues yo creo que vamos a carpetear un rato y nos vamos a ir Pero la verdad es que con esto pues ya, ya ganamos Pues ya está acabando prácticamente este evento Todavía estamos participando en el de el evento de caridad Es la tercera ronda Pues prácticamente solo ganamos una Porque no llegó nuestro oponente Y en la primera no llegué La segunda me tocó un brander, Que pues la verdad es que también me ganó bastante fácil pero pues bueno ya estamos en los últimos momentos de el YCS y pues en cuanto a premios pues ya ya este, ya reclamé algunos, que fue el, el, el MAC que, que les mostré anteriormente y pues ya la verdad es que ya tampoco quedan muchos premios, ya, ya esto se está acabando, ya casi todos se están levantando pero bueno, vamos a, a continuar y el evento principal pues parece que todavía le falta poco para definirse